Realmente el proceso es normal. No el civilizado hasta este momento, como debe ser. Y con relación al soporte, eh, al acompañamiento de la Junta General de, de su personal y además eh, en el caso de los, de los representantes diferentes a las personas también. Entonces, lo que nosotros esperamos es que todo transcurra de la manera que hasta este momento eh, estaba ocurriendo. El desempeño incluso de las personas con relación a, la, a catarse sobre el protocolo que está establecido también ha sido muy eficiente hasta donde nosotros conocemos. Lo que quiero decir es que todo funciona y cuando hay interés de parte de la ciudadanía, cuando hay interés de parte de la sobre todo del organismo competente como es la Junta Central Electoral, todo tiene que ver. La flu, afluencia es buena, o sea que, que esto es una gran cosa, porque la voluntad del pueblo se arraiga mucho con eh, mucho más peso eh, sobre la revisión que